¿Eh? ¿Ah? La mayoría de espectadores que está viendo este video Se estará preguntando ¿Quién es el que está detrás de este canal? ¿Quién es el que hace los memes más insanos de todos? ¿Quién es el Real Jesús. Bueno, en el video de hoy lo van a descubrir Así que sin nada más que decir Empecemos el video Hola, ¿cómo están? Todo lo que es el video ¿Te preguntan? ¿Soy yo? Pues bueno, yo soy... El Real Gizmo. Bastante curioso, ¿no? ¿Cómo pensaron que yo sería? viejo 85 años con acceso a internet? ¿O muy random por ahí? Pues no, mi gente. Yo soy el Real Gizmo. Así que bueno. Sin nada más que decir, empecemos con el pinche video que ya me tienen hasta los cojones. Hace tres meses dije que iba a realizar el especial de 20.000 suscriptores en mi canal. Pero... Ya estamos en marzo y aún no lo subo. ¿Por qué no lo he subido? Pues bueno, mi gente, es porque me da la paja. En tu madre! El video de hoy voy a estar respondiendo sus preguntas más insanas y locas que más han estado preguntando en las publicaciones de la sección de comunidad de mi cuenta de YouTube. Tambor Gamer 456 pregunta. ¿De dónde eres? ¿Y qué país te gustaría visitar? Saludos desde Chile, bro. Tú eres el más insano de tu pregunta. ¿De dónde eres? Bueno, eso le va a sorprender a todo el mundo. Ya sé. Le va a sorprender. No se sorprendan demasiado. Soy de Caracas, Venezuela. Sí, soy un venezolano. ¿Te gustaría visitar? Bueno, quisiera ¿sí visitar Holanda. Pues es un país bastante insano, la verdad. Yo lo digo y ese país yo digo. Ven, ahí está la gente más insana. Realmente miren esos campos, o sea, ahí está el campo allá. Ahí hay un puto molino, ahí hay queso, ahí hay pan, ahí dulces, la cucha de la madre Pasemos a la siguiente pregunta. es usuario de aquí me pregunta, ¿qué mascota prefieres? ¿Gatos o perros? Bueno, la verdad es que yo prefiero los gatos que los perros, ya que los perros la dan mucho. Y a mí me jode bastante y me cae mal. Los ladrillos del pe de los perros Ya voy a decir, voy a decir que animal tengo Así que vamos con la siguiente pregunta Bruno Mamani7039 me pregunta ¿Me saludas? Hola, bueno pues mi bro Perdón por no saludarte Pedro Pero aquí estoy bro, saludos Aprovecho este gran momento para decirte Que si estás está gustando este tipo de contenido Que estoy haciendo obviamente en este canal Te puedes suscribir, darle ese gran botón rojo Y activar la campana para que nunca te veas Mis videos más insanos que salen Así que bueno, vamos con la siguiente pregunta Osvaldo Ayarroja 745 pregunta ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, la comida favorita mía eh, es muy variada la verdad, pero la que más me encanta es la pasta con carne molida o el espagueti como le quieran decir Pasta, fideos con carne Así que bueno, hoy pues vamos con la siguiente pregunta Adachávez pregunta ¿Estudias alguna carrera universitaria o solamente eres youtuber? Mirad. Eh, solamente soy youtuber, pues, pero estoy estudiando. Sol solamente soy youtuber, bro. Ando existiendo. Solamente soy... Vayamos a la siguiente pregunta, mis sanos supremos. Marto, H 15 pregunta: ¿por qué, hice, ¿Por qué decidiste crear tu canal? Saludos, desde Vigente. Y todos los peruanos que me están viendo, saludos, Vigente. Y tengo ahí un chico de amigos míos. ¿Por qué decidiste crear tu canal? Bueno, eso es una historia bastante curiosa, la verdad. No sé si han visto en mi canal que hay una sección que se llama Mis Otros Canales. Hay un canal que se llama El Gizmo Ese canal es el original mío. Este no es el original Este fue un canal aparte Secundario para subir Pendejadas random para no monetizar Porque el canal principal Tiene el objetivo de monetizar eh, Mi canal y ganar ingresos con Youtube Y este no tenía nada pensado Quería que fuera una cosas random Y resumidas de mis videos antiguos Que esto ya lo voy a explicar más adelante Mis videos antiguos porque no tengo videos en mi canal principal O sea que bueno Y vean Tengo ya 25 mil suscriptores Y ya como casi 3 millones de vistas acumuladas En este pueblo. Y la otra cuenta es que solamente tengo 1.600 suscriptores Y bueno y la verdad, pues yo decidí crear mi canal por, el, eh, por esto Solamente este es secundario Pero ahora que he visto que estoy recibiendo bastante apoyo Pues estoy creando creo, contenido para ustedes eh, Que no es monetizable, pero quiero monetizar Pero bueno, en fin, así le puse eh, a YouTube así que bueno. Vamos con la siguiente pregunta ¿Haces, ¿Tienes hermanos y de qué país eres? Bueno, bro, ya lo dije anteriormente Soy de Venezuela Caracas, Venezuela ¿Y tienes hermanos? Sí, tengo cuatro Contando conmigo, dos hombres y dos mujeres Yo soy el en medio Pues bueno, vamos con la siguiente pregunta, mi este güey me pregunta, ¿qué tan sano eres? Bro, ¿tú sabes lo de las torres gemelas? Eso yo lo hice yo, yo lo mandé a hacer Y dime cualquier cosa que yo soy bastante sano, bro Así que yo soy sano claro. Vamos a la siguiente pregunta Esta pregunta sería, falta aguacate Que no se discuta más aguacate Yo vivo me, yo viví así en Venezuela y siempre me han dicho aguacate Así que aguacate y punto Ya, listo, yo más nada Vamos a la siguiente pregunta, lisanos. Y ahí será 244 preguntas. ¿Tienes novia y si, la, y si la tienes algún consejo para conquistar una? Mi gente, por más eh, obvio que esto parezca, obviamente, porque he estudiado contenido de Free Fire y shitpost, no tengo novia. Y no voy a decir mi edad, ahorita la digo. Pero bueno, ahorita la digo. Voy a decir por qué. Pero bueno. No, nunca he tenido novia, soy no tan social que digamos. Y aunque no veo anime, me encanta un anime que pues no es demasiado, pues, me van a funar y todo por eso. Que por cierto lo tengo de comprado en mousepad, lo tengo en stickers Literalmente está pegada atrás de stickers en la computadora y por eso no lo puedo soñar porque no tengo espejo, lol, Y bueno, pues la verdad, no tengo novia, pero te doy un consejo bro, no seas espantavieja Trátala bien, no digas xd, UO ni nada, ni shi, ni, ni shi no, no, nada de eso bro Trátala bien, trata con, con respeto Siempre una un y cuando diga que ejemplo que está en un momento triste, consuélala Y si dice tengo novio o algo te dices, de todos modos yo estoy para acá Yo estoy para Yo estoy para aquí Yo estoy para ti Y bueno, lo, la vas a terminar conquistando, bro Porque créeme, pues, sí sirve la he, lo, Se lo he dicho a varios amigos míos Pero como me preguntan muchos amigos míos A muchos amigos míos me preguntan ¿Por qué carajo, por qué rayos tú no consigues novia? Bro, es que como dice el dicho El entrenador no juega que bueno, mi bro, vamos a la siguiente pregunta mi pregunta, ¿Cuántos años tienes? ¿Y tenés mascotas? ¿Y si tenés mascotas qué es? Bueno, en realidad tengo 16 años, bro ¿Cuándo nací? Pues nací el 18 de junio del 2006 Y bueno, ¿Y tenés pues, mascotas? Sí, bro, tengo dos gatos Bueno, tenía tres y un gato culiao, Se me escapó, se me a Miguel y el amarillo ya, se van, ya saben, el pana Miguel, mi gente El pana Miguel referencia ¡Oh my God! ¡Ah! Eh, pues sí, tengo dos gatos El gato juliado los dos están en la sala Pendejos, ya Los dos están en ya, los pues dos son gatos. Y sí, bueno, pasamos a siguiente pregunta: Tren7278 pregunta, ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Bueno, primeramente, pues me. Eh, bueno, tengo 16 años. Bueno, obviamente ya lo acabo de decir. Pero mi nombre, eh, solamente voy a decir: mis eh, dos nombres. Eh, sí, tengo dos nombres. No voy a mi porque luego me van a buscar en Facebook y me van a doxear, me van a matar. Porque bueno, sé que va a haber un amigo que me está viendo en este video que tiene mi Facebook y me lo va a doxear Así que si estás viendo este video, no sé dónde estás de meter tú porque de WhatsApp. En fin, tengo, eh, pues, me llamo Jesús Albert, pero pues prefiero que me digan Jesús, ya que antes yo en YouTube me llamaba Jesús GAMES, no, peor, me llamaba Mr. Diamond IT, luego Sir Cukidar, un nombre todo raro que tengo, pero tengo por ahí la captura, por ahí también la pantalla, del poder de la edición ahí, la, aquí a esa cosa, y bueno, en fin... Tengo ya, pues me llama Circuitar, ahora me, me llama Jesús Gámez Que por cierto, ese nombre está guardando mi cuenta de Roblox en el principal. Que por cierto, si no sabes, tengo Roblox. Si sí, quieres, sígueme. Está abajo, hija de ti, ¿no? ¿Qué Bueno, en fin. Y ya, solamente vea, me llamo Jesús Alberto. ¿Puedes decir Jesús o, Albert? o Alberto? Alberto, no me la verga de todos modos. Ya es mi nombre. la ¿no? no, Siguiente pregunta: Jay brian 1.154 pregunta: ¿Qué te llevó a jugar Fayette? ¿Por qué necesitaron? Bueno, esto no lo ha aclarado, la verdad. Eso no lo ha aclarado y. No juego, no juego Free Fire, bueno, lo jugué en 2018 cuando se volvió totalmente popular Tanto acá donde estoy viviendo, todo eso se llenó de gente robando wifi público para jugar Free Fire Yo lo jugué en Alcatel y créanme, fue la peor, peor experiencia de la vida Y bueno, no juego Free Fire, solamente lo hago por meme porque me he copiado de varios videos Me he inspirado, que eso me bastante a Y hice el de los celulares insanos y, y ya tiene millones de visitas, ah, o aunque okay, claramente este no es mi primer video que llega a, mi, a millones de visitas, no es mi primer video, es como mi tercer video literalmente. ese, ese, ese es mi segundo video. Mi primer video, eh, fue un, mi primer video fue uno de.. Mi primer video fue uno de TikTok. No sé si lo has visto. Que se llama Tombo. Si fue, ya saben. Este no sé si lo has visto. Ese es el video es mío, que no lo grabé yo. Yo lo resolví, yo lo puse en Discord y lo hice famoso. ¿Y por qué soy insano? Porque, bro, te dije anteriormente, soy demasiado insano. Yo me hago el insano supremo. O sea, así que vamos a la siguiente pregunta. Juan Manuel Gaez Romero 133 pregunta: Hola, XD. Hola, mi pan Bruno Mami 7839 pregunta: ¿Cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu signo? ¿Cuándo cumple años? Bro, me quiero, ya literalmente. Pero bueno, yo fue el que pedí bueno, me hagan preguntas. Bueno, ya vamos, Jesús Albert. Todo bien, no voy a decir mis nombres que me sean. Todo épico. ¿Cuántos pues años tengo? 2516. ¿De, de, ¿De qué país tengo? Pues soy de, ¿de país soy? soy de Venezuela, mi gente Caracas, Venezuela Soy de ciudad, por eso me encanta la ciudad Eso ya voy a, vamos a ver otro video aparte Si quieren, si lleguemos a la meta De los 500 likes Y hago segunda parte ya Con cosas que no me han preguntado Y si quieren hago preguntas también ¿sí? Y vamos a hacer cosas insanas para saber quién soy yo Y vamos a hacer una serie Que no les voy a decir una serie Pero les se va a encantar demasiado Y va a quedar super mamalón ¿Cuál es mi signo? Bueno, bro, como soy de junio, pues soy Géminis y preguntas, no, yo no creo nada de los signos, no creo nada, no, no creo nada de eso, pero bueno, ¿cuándo cumplo años? 18 de junio de 2006, Qué bueno, bro. Pues... Se me olvidó mencionar, tengo un servidor de Discord y puedes unirte si quieres Está en la descripción del video del servidor de Discord, ya que estoy siempre activo en Discord y contesto a siempre a mis suscriptores, así que ¿qué esperas? Únete. ¿Te ha gustado este video? ¿Quieres ver más videos así? Como dije anteriormente, suscríbete a este canal para no perderte ningún tipo de video como estos. Gracias por ver este video, la verdad. Pásate por esos canales de mis amigos y suscríbete a ellos que hacen buen contenido. Así que bueno. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy el Ray Jesus. Te deseo un bonito día. Adiós.